Vamos a ver cómo cierra Solaria porque justo ahora mismo estaría atacando importantes niveles de resistencia como es la zona de los aproximadamente 16,80, 16,85 euros. Si cierra por encima, lo más normal es que se dirija hacia la importante resistencia que tiene los máximos de este verano, los máximos de agosto, en los 18 euros. A priori este nivel es interesante, es importante porque de alguna manera podría empezar a decirnos el precio que está dejando atrás el amplio movimiento lateral por el que se viene moviendo o desplazando desde el pasado mes de mayo. No quiere decir ni mucho menos que se vaya a dirigir a la zona de máximos anuales históricos, pero tendríamos un primer gran máximo creciente, que no es poca cosa. Así que por encima de los 18 euros comenzaremos a mirar al título de otra forma y el siguiente gran objetivo de subida estaría en el entorno de los 19,70 20 euros, que es una resistencia mucho mayor, de mayor relevancia, y me cuesta creer que sea capaz de batirla, de superarla en los próximos meses. Esto quiere decir que en torno a los 19, 70, 20 euros, lo normal es que se tome un respiro bastante más amplio y más largo del que hemos visto en anteriores rebotes.